Las nuevas generaciones en las áreas urbanas están perdiendo su conexión con la naturaleza. Oficina de Agricultura Urbana es un esfuerzo por cambiar esta situación. El edificio se encuentra ubicado en Vietnam y fue diseñado por la firma de arquitectura BTN Arquitectos y Asociados. El objetivo del proyecto es devolver espacios verdes a la ciudad y promover la producción segura de alimentos. Su fachada está formada por jardineras colgadas con variada vegetación local, que proporciona 190% de área verde del sitio, equivale a 1.1 toneladas de cosecha, a su vez permite obtener suficiente luz solar y filtra la directa, que genera un microclima confortable y purifica el aire. Las plantas se riega con agua de lluvia almacenada, mientras la evaporación enfría el aire dentro del edificio. Para ampliar la información, Visita Blogarte Plus.